Cuando tengo plata gasto, cuando pela o me la rebusco, no me asusta la pobreza pero tampoco le corro a la riqueza, así como he comido en restaurantes caros.